Hola mi gente de YouTube, soy yo, RexTur y estamos en un nuevo gameplay de GTA San Andrés, estamos en Downtown y vamos a hacer una nueva misión de estas carreras hermosas que se llama San Fierro Fast Name. Exactamente son 2000 kilómetros y bueno, a ver cómo nos va a ir en esta misión. Como todos saben, pueden ver puros carros, pueden observar que son carros y no son cualquier carro, son los carros maravillosos. <ríe> Entonces... ¿Qué puedo decir? Esta misión no es ni tan fácil ni tan difícil Lo que sí es rabia es porque cuando tú te chocas no te ayuda ni nada Simplemente el carro se choca, explota y los demás también te van a chocar ¿Por qué? Porque sencillamente la ciudad está llena de pura gente, puro tráfico que te va a incomodar mucho Como pueden ver yo acelero demasiado a fondo para ver si llego al primer lugar y llegué al primer lugar no lo el problema es mantenerte en el primer lugar ¿Por qué? Porque sencillamente los otros te van a querer rebotar el lugar Y no es todo o es nada ¿Por qué? Porque sencillamente... Estoy harto de hablar esta mierda No mentira Porque sencillamente El número uno es el mejor de todos Y ese será recompensado Así que te dan money Te dan unos cuantos verdes Por haber llegado en primer lugar y si no, no puedes pasar la misión exactamente Entonces... Como pueden ver, me choqué un poco y me pasó el muy puto, pero el puto también se choca después porque se choca contra un taxi. Entonces, ahora sí voy a acelerar a fondo para mantener mi lugar. El lugar que debe ser. Debe ser el primer lugar. Acelero a fondo, a fondo, a fondo, a fondo a ver cómo me va. Si me va bien, es mi decisión. Si me va mal, pues es la decisión del futuro. <risa> Entonces... Estamos listos, volteamos aquí y ya me falta poco para llegar a la meta. A la meta que es posible llegarnos, imposible, en serio. Entonces, ya estamos a una vuelta de la meta y llegamos y llegamos y llegamos y llegamos y llegamos y, y llegue, caramba. Eso ha sido todo, espero que disfruten esto como pueden ver me dan cerca de 10.000 verdes. 10.000 verdes. <ríe>